Vamos a ver ahora las funcionalidades de mi cuenta en relación a las consultas. Podemos eh, consultar tanto eh, Fama Plus, el Fama eh, como plataforma de descubrimiento, eh, podemos consultarlo estando autentificado. ¿vale? Y también desde aquí podemos eh, bueno, consultarlo por campos. Eh, ...que son los campos, bueno, del catálogo eh, tradicional. Además, junto a la cajetilla de Fama Plus... ...podemos realizar, si queremos, una búsqueda avanzada... ...y acceder a otras opciones... ...de eh, interacción con el catálogo. Ahora nos vamos a detener en la opción de... ...Mis listas... ...de forma que podemos crear listas de eh, documentos, DVDs, etcétera eh, y podemos guardar estas listas podemos, mm, por ejemplo, mover documentos de una lista a otra renombrar listas, etcétera vamos a hacer una búsqueda desde materia, por ejemplo vamos a buscar alimentación Vamos a darle a buscar. Tenemos que esperar un poco. ¿vale? Vamos a suponer que nos interesa pues, la alimentación de las abejas. ¿vale? Y ahora eh, imaginemos que queremos eh, guardar eh, estos dos documentos. ¿Eh? Lo seleccionamos y decimos, podemos seleccionar de una lista que ya tengamos creado o crear una lista nueva, que es lo que vamos a, a hacer. Lo, eh, es obligatorio ponerle un nombre, aunque no, eh, bueno, la descripción no es obligatoria. Y una vez que ya hemos rellenado, le damos a enviar. ¿vale? Y ya nos ha guardado dos registros en eh, la lista abejas alimentación. Si nos vamos otra vez a mi cuenta, podemos ver en mis listas que tenemos eh, el nombre, aquí aparece la descripción... Si abrimos aquí, podemos ver qué documentos están incluidos en esa lista. Y ya pues, podremos eh, operar con estos registros de distintas maneras, eliminando duplicados, moviéndolos de una lista a otra. Por ejemplo, si queremos mover, aunque no tenga mucho sentido, este documento podemos moverlo a pues, la lista de nutrición. Le damos a enviar... Y, de esta forma, ya aquí solo tenemos un registro y ha pasado a la otra lista. Para terminar, eh, solamente eh, bueno, indicar eh, que también desde mi cuenta podemos eh, enviar una solicitud de compra eh, mediante el, eh, llenamos este formulario. Eh, ...seleccionando eh, sobre todo a la biblioteca que lo vamos a solicitar... ...de esta forma le llegará a la biblioteca... ...la solicitud de compra eh, con nuestro nombre... ¿no? ...estaremos autentificados. Por último, indicar una otra utilidad muy interesante... ...que está incorporada dentro de mi cuenta... ...que es la opción de poder exportar... ...por ejemplo, estos dos registros al gestor de referencia, Mendeley. El único inconveniente es que solo va a exportar el primer registro marcado. Si quiere exportar más de un registro, deberá marcar y exportar cada uno de los registros de forma sucesiva. Bueno, Esta es otra funcionalidad que tiene, ¿eh? y aquí nos autentificaríamos en nuestra cuenta de Mendeley y podríamos llevarnos ese, ese registro. Bueno, esto es todo. Espero que os resulte interesante este tutorial de, de mi cuenta y podéis hacernos llegar eh, vuestras dudas y, si es necesario, pues haremos eh, nuevos tutoriales. Gracias por vernos.